Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de MeliCat. Antes de comenzar activa tu suscripción y campanita y visita nuestros sitios web que se encuentran en la descripción de este video. Mi nombre es Julver y en este video les compartiré el significado de soñar con niños. Este sueño tiene varios significados y para poder identificar qué te quiere decir exactamente tu sueño necesitas poner atención a las siguientes interpretaciones. Significado de soñar con recién nacidos Este sueño tiene dos lados, el positivo y el negativo En el positivo nos habla del nacimiento de un nuevo proyecto Ya sea laboral, económico o amoroso Por otro lado, en lo negativo nos dice que tu subconsciente Tiene ciertos detalles que aún no están bien planteados o concretados Y que debes resolverlos para que todo marche de la mejor forma Significado de soñar con niños pequeños en brazos Representa la pureza y la transparencia que manifiestas en el mundo exterior. Soñar con niños pequeños felices nos indica que llegarán momentos agradables y felices a tu vida y que te invita a aprovechar cada momento para vivirlo al máximo. Soñar con niños pequeños llorando simboliza la nostalgia de algún lazo que no has terminado de cortar y que es necesario cerrar ese ciclo para poder avanzar. Significado de soñar con una niña, este sueño es una proyección pura que simboliza la paz interior y la conexión contigo mismo en todos los aspectos de tu vida. Y te dice cómo te relacionas con tus pensamientos y deseos para que puedas lograr hacer lo que dicta tu corazón y tus instintos. El significado de esto puede variar si el soñante es una mujer o es un hombre ya que cada uno representa diferentes formas de ver las necesidades en relación a su paz interior y sentimientos. Soñar con niño desconocido significa que posiblemente habrá cambios importantes en tu vida por lo que debes estar atento para asumir esos cambios de la manera más positiva y que sus beneficios se vean reflejados en tu vida. Soñar con niños jugando y riendo simboliza que tu vida la vive en armonía y reflejas la alegría y empatía que la rodea en todos los aspectos, en donde necesites paz, tranquilidad y sobre todo armonía. Soñar con niños muertos, este sueño no es un buen augurio y llama al subconsciente para que estés alerta ante un proyecto o meta que tienes planteado, es probable que las cosas no estén saliendo como deberían y de seguir así todo podría fracasar si no actúas, entonces será necesario que analices los planes y las acciones que estás llevando a cabo para revisar que todo vaya bien, porque si estás omitiendo algún detalle importante puede bloquear el camino a lo el éxito significado de soñar con niños en peligro esto indica que estás ante muchas incertidumbres y no sabes cuál es el camino correcto para no equivocarte además de esto la visión simboliza posibles conflictos en tu trabajo a causa de compañeros poco confiables así que lo mejor será que te mantengas alerta y que te cuides la espalda sé más prudente y no comentes tus planes delante de cualquier compañero de trabajo